la verdad, el hecho de que estar en una facultad y en una carrera donde tú te puedes crear piezas propias sin mucho conocimiento y que se valoren las ideas que tú presentas. Es un tipo de alumno eh, que tiene inquietudes más allá que los propios estudios y que normalmente quiere ir más allá de simplemente aprobar una serie de asignaturas y, y obtener un título, sino que quieren, tienen la necesidad de expresarse. Cursos como edición de de vídeo, fotografía, eh, escritura creativa, eh, photoshop, todo lo que es más tema técnico por así decirlo es un plus que te puedo aportar aparte de del sistema teórico establecido. Dentro de Publicates, en aquellas personas que lo organizan también tienen otra perspectiva distinta, ¿no? que ya han tenido que crear un evento de estas magnitudes, que cada vez es más grande. Me gustan algunas asignaturas en las que damos práctica y vemos cómo nos acercamos al mundo laboral, porque creo que en realidad es lo más importante, acercarse a eso, a hacer eh, lo que puedes hacer el día de mañana en un trabajo. Hay muchísimos exalumnos de, de publicidad y relaciones públicas de la Universidad de Valladolid que están trabajando en en lo que ellos quieren, que les va bien y que, y que están muy bien valorados además por las, por las direcciones. Nuestros estudiantes de publicidad y turismo tienen la opción de contar con dos títulos eh, realizando un año más de estudios, sino que también tienen una formación específica en idiomas. Empiezan eh, estudios básicos de francés, alemán e inglés y esto les permite tener una visión internacional y una proyección extraordinaria. Mucha gente se equivoca y piensa que esto es un doble grado, pero en verdad es un programa de estudios conjuntos, que fue lo que verdaderamente me atrajo de venir aquí, porque otras universidades sí tienen dobles grados, pero un doble grado es solo un título que te dice que, tienes, que has estudiado dos carreras al mismo tiempo. En cambio nosotros vamos a salir con dos títulos individuales. Para quien le guste la comunicación, yo creo, y las relaciones públicas y la publicidad, yo creo que el campus María Zambrano sí que recoge muchos de los requisitos que yo entiendo que debe tener una universidad para formarte en este ámbito.